Por segundo día corrido, el presidente electo de la República Dominicana, Luis Abinader, volvió a anunciar en el transcurso de la tarde a través de su cuenta de Twitter quiénes serán los miembros del gabinete presidencial de su gobierno, pautado para iniciar el próximo 16 de agosto. En esta ocasión, Abinader nombró a quiénes serán los integrantes del equipo que se hará responsable del sector turístico del país, además del próximo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. El presidente también dispuso la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. El exalcalde del Distrito Nacional, David Collado, será designado como el próximo ministro de Turismo, sustituyendo a Francisco Javier García, quien anduvo en el cargo los últimos 12 años. El dirigente es licenciado en Turismo con una maestría en Administración por Atlantic University, diplomados en Políticas Públicas y Estrategia Política en George Washington University y otros estudios de merc en Mercadeo Digital en la Universidad de Alicante, España. Joel Santos Echavarría será nombrado como el asesor del presidente en materia de Turismo stein medina será designada como viceministra administrativa de turismo sustituyendo a ramón domingo cruz Diloné. patricia mejía será juramentada como viceministra de gestión de destino de turismo jacqueline mora será la nueva viceministra técnica en lugar de radamés martínez aponte de Ligne ascensión será el nuevo ministro de obras públicas y comunicaciones en sustitución de ramón Pepín, quien estuvo en el cargo desde junio del año pasado, entre otras designaciones. Esas designaciones han, han concitado la opinión de mucha gente, pero vamos a ver la de Yerjan Lantigua. Adelante. Gracias, gracias, Amado. Entiendo y veo y celebro la eliminación de esta oficina de la OISOA que yo nunca entendí por qué una oficina paralela al Ministerio de Obras Públicas para supervisar las obras del Ministerio de Obras Públicas que se supone debían quedar bien hechas y que debería, deb, debían quedar supervisadas por el propio Ministerio. Eh, fue un tigueraje esto eh, creado por el doctor Joaquín Balaguer, eh, que en principio creó, la oficina de supervisores de obras del Estado y la oficina de fiscalizadores de obras del Estado. Uh -huh. o sea, eran dos oficinas paralelas que tenían gente ahí que le pagaban por hacer lo que se supone que deberían hacer los ministerios. Eh, luego, en el gobierno de Hipólito Mejía, entonces, se fusionaron estas dos oficinas, la de eh, supervisores de obras del Estado, fiscalizadores de obras del Estado, en una sola, que es la, la OISOE, ...y se mantuvo funcionando... ...cabe destacar que... ...cuando llegó a la presidencia... ...el presidente Danilo Medina... ...también inició consultas públicas... ...para la eliminación... ...de esta oficina... ...pero no se hizo... Eh, ...aparentemente encontró ahí oposición... ...y no tuvo el valor de, de hacerlo... ...desde ahora... El, ...el presidente electo... ...Luis Abinader está... ...dando la información de que va a ser eliminada, cosas que nosotros saludamos y que esperamos que esta eliminación también se extienda a otros ministerios que entendemos eh, son duplicidad y con esto hago referencia del Ministerio de la Mujer, que para mí, desde mi punto de vista, eh, primero es discriminatorio y también lo que tiene que ver con el, el Ministerio de la Juventud, que para mí lo que hay ahí es un grupo de gente que independientemente de que hicieran un trabajo, bien pudieran hacerlo, combinado en un solo ministerio para, para todos los miembros de la familia. Y es importante que el presidente eh, Luis Abinader venga con, una, con un estilo diferente de gobernar y que tenga el valor, porque miren, hay que tener mucho valor para comenzar a eliminar instituciones que ya están instituidas de hace muchísimos años, eso naturalmente provoca reacciones de algunos intereses de poder, de algunos grupos de poder. Sí destacar que... Eh, por lo visto, era cierto algunas presiones que está, que está recibiendo el presidente Luis Abinader eh, de algunos sectores fácticos. Por ejemplo, se rumoraba, incluso el propio sector eh, de turismo a Sonahore, le había manifestado al presidente vía los medios de comunicación que había que colocar en ese ministerio a una persona de su grupo y Joel Santos fue designado como asesor del presidente en materia de turismo, y entonces eh, fue colocado como ministro David Collado. Todo, todo el mundo sabe los intereses que representa David Collado, aquí en este programa lo hemos hablado muchísimas veces. Y eh, vemos que al final el propio presidente dijo, sí, pero esto lo voy a dirigir yo. Eh, hace, una, hace ahí eh, una, un énfasis de que él es el que va a dirigir directamente eso, con, conjuntamente con Joel Santos y el ministro designado, David Collado, Pero felicitar estas designaciones y desearle éxito al gobierno de Luis Abinader que ha iniciado, eh, por lo menos en, en, en los anuncios, con muy buen pie. Bien, gracias, Gergian. Fulvio. Gracias, doctor. Gracias, Gergian. Y Carolina, bueno, en estas designaciones eh, se acumulan una serie de ministros que tienen mucho que aportar a nuestra nación. Y qué bueno que se están tomando en cuenta hombres y mujeres que tienen deseo de ayudar a nuestro país, que tienen deseo también de aportar con sus conocimientos al desarrollo eh, nuestro. En este caso la designación de David Collado, un joven emprendedor, un gran administrador que lo demostró en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, es pieza clave en lo que es uno de los pilares de la economía dominicana, que es el turismo. Y en estos momentos de pandemia se necesita eh, un cerebro bien edificado, bien amueblado y también con la armonía necesaria para poder acomodar las piezas y los intereses de este sector tan pujante en nuestro país, que viene antes de la pandemia con un crecimiento sostenido y que ahora necesita una reingeniería total para enfrentarse a las situaciones que estamos viviendo. Y qué bueno que una persona como David Collado estará ahí, esperamos de él eh, funciones eficientes y que pueda atraer inversionistas y que no se le pongan trabas a los inversionistas y que pueda haber facilidades también, tanto nacionales como internacionales, para que se puedan aprovechar de una manera sostenida eh, los atractivos turísticos que tiene la Nación. Y por otro lado, la designación de Deligne Ascensión en el Ministerio de Obra Pública, un hombre fajador viene desde abajo, educándose y, tra y trabajando siempre eh, de frente, eh, de la mano derecha del presidente electo Luis Abinader, es un hombre íntegro, honesto y creo que en sus manos estará, eh, está, no que creo, está en sus manos la gran responsabilidad de este Ministerio de Obra Pública que es un ministerio de los más exigentes porque enfrenta la responsabilidad de mantener lo que hay construido y construir aquellas infraestructuras que se hacen necesarias en, en, en la continuidad del, del desarrollo de la nación. Aquí hay que orientar la calidad del gasto y Obras Públicas es una de esas instituciones que debe de estar eh, primero en, en la orientación hacia donde nosotros vamos a dirigirnos. Y lo demás que se han in, eh, integrado también en las, en, las, en las designaciones, que son dos profesionales del turismo también que estarán en viceministerios, Excelente designación y esperamos de ellos que llenen las expectativas que demanda nuestro país en estos momentos. Bien, gracias, Fulvio. Carolina. Gracias, Amado. Eh, indiscutiblemente podemos ver eh, las señales que se están mandando a través del presidente electo y las expectativas que ha llenado en una parte importante de la ciudadanía, las diferentes designaciones. Eh, qué bueno, como decía hace unos días, o conversaba con alguien, hay una luz de esperanza al momento, eh, hasta el momento. Creo que las cosas eh, van bien en lo que tiene que ver con las representaciones que se están eligiendo, el gabinete que, compon que compondrá el gobierno de Luis Abinader. Eh, una de las cosas que queremos destacar, que llenó muchas, eh, o que nos llenó de alegría en el día de ayer, fue la eliminación de la OISOE, sabemos la cantidad de escándalos eh, que se dieron en, esta, en estas oficinas de ingenieros y supervisores de obra del Estado, la duplicidad de funciones. Estamos hablando de que se eliminará un gasto de 20 millones de pesos mensual en nóminas solamente. Si ustedes saben lo que esto significa, pero aparte de eso, toda la corrupción que se daba eh, en esta institución. Queremos también decir eh, otra de las eh, de, la, de, de las designaciones, como en el caso de David Collado, Gerdaña eh, de alguna forma citó eh, lo que se entiende que representa la figura de David Collado, que de alguna forma responde a algunos intereses eh, no tan directos de Luis Abinader y lo que se daba en los procesos de campaña cuando él decide eh, no reelegirse por el distrito de todas las expectativas que se, se hablaban por ahí eh, todos los rumores de que iba a formar tienda aparte, de que iba a ser candidato presidencial, de que también eh, vimos que se sumó a la campaña de Luis Abinader al final, no eh, plenamente, y eso se entendía que había algún tipo de situación interna dentro del PRM, y que eh, hasta se decía que estaba pidiendo varios ministerios, eh, o la mitad del gobierno, cosas que suenan por ahí, que casi siempre hay algo de verdad en ellas, no, no salen al azar por nada. Pero lo bueno de esto, que más allá de que pueda representar un interés u, u otro, estamos hablando de una persona que hizo una buena gestión en una alcaldía como la del distrito, eh, representó de alguna forma eh, la transparencia, el buen trabajo, y los ciudadanos del distrito, de hecho estaban contentos cuando, cuando terminó su labor, eh, apoyó a Carolina, eh, entendemos que le sumó muchísimo también a ella como alcaldesa en lo que tiene que ver con votación. Es decir, que hasta el momento estamos moviendo la conformación de eh, un gran gabinete. Otra de las cosas que hay que destacar es la visita de Luis Abinader a el señor Marino Zapete. Sabemos que Zapete es un abanderado de la transparencia, del manejo correcto de los recursos, de eh, la no corrupción en las diferentes instituciones del Estado. Y esta visita eh, quiere decir que de alguna forma manda un mensaje, porque estamos hablando de alguien que representa intereses muy definidos en un tema en particular en nuestro país, y que nosotros necesitamos que se trabaje para eliminar un tanto lo que es el tema de corrupción. Y esa visita de Luis Abinader a Marino Zapete, eh, la eliminación de la OISOE, eh, designar personas abanderadas de la transparencia como Carlos Pimentel, una misma milagro que, no, unas personas que no la pueden señalar así tan... También eh, Carolina Portarte, uh -huh. esto es un indicativo y un llamado a la tolerancia por parte de los que van a ser funcionarios, sí. a la tolerancia a poder discernir. Y una persona como Zapete y otros periodistas que han demostrado ser e independientes son valiosos porque aportan cosas que a veces los funcionarios o el mismo presidente por el entorno que tiene no lo ve. Sí. Entonces desde ahí puede ser una gran ayuda para el buen funcionamiento del tren gubernamental. Muy buen punto, Julio. Destacar que ciudadanos, periodistas desinteresados, Podremos decir lo que queramos de cualquiera de ellos, nadie es perfecto y, y nadie eh, está libre de pecado en el 100% de la palabra. Pero hablar de gente que se traslada a los pueblos, que sale fuera del país a ofrecer conferencias, a orientar a la gente en lo que tiene que ver con el buen manejo de los recursos, con que haya eh, transparencia en las instituciones nosotros coordinábamos eh, reuniones acá, conferencias con Zapete, con Altagracia, con Uchi, sin nada a cambio y nadie anda perdiendo su tiempo eh, eh, por amor al arte. O sea que estamos hablando de gente que representa intereses nobles en nuestro país y esto ha sido una clara señal. Eh, la verdad es que me alegro muchísimo Bien. con lo que estamos viendo. Como no, gracias Carolina. Miren, eh, hay que valorar en su justa dimensión la designación de este muchacho collado. Yo eh, no tengo mayores complicaciones con que él esté siendo sustentado por un grupo económico, por una razón sencilla en ese ministerio se necesita un gerente y él ha demostrado que tiene condiciones gerenciales se necesita un gerente y también se necesita una persona ligada al sector, porque sería ese es un sector que, de, que el ministerio de alguna manera depende y el sector depende del ministerio o sea, hay una man una mancuerna en ese sector es el turismo. Y el objetivo del turismo es traer al país la mayor cantidad de turistas y para eso se necesita poder tener la mejor oferta hotelera. Si un ministro de turismo se pelea con el sector o no tiene esa fluidez en el manejo con el sector, pues indudablemente que se va a encontrar en una situación difícil y no va a poder llegar a los objetivos planteados. Aquí ha habido unos objetivos de traer 6 millones de personas al año, de turistas al año. Ese objetivo no se llegó, creo que llegó a 3 o 4 millones en algún momento, en el mejor momento del turismo. Pero no se llegó a lo que se quería. Lo que quiere decir que si este muchacho eh, eh, logra esa, ese, esa, ese objetivo, estaríamos hablando de un sector que aumenta exponencialmente. Y eso es importante. Si fuera, por ejemplo, en agricultura, no me hubiera gustado. No me hubiera gustado. El en administrador agricultura. De, empresa de, de turismo. Él es licenciado en turismo. Sí, pero independientemente de su especialización eh, eh, intelectual, profesional, está el tema de su relación con el sector económico sí. que hace el turismo, porque en realidad los estados, los países no hacen turismo. O sea, los, los países, por ejemplo, nosotros le hemos, le, hemos, le hemos ganado a Cuba en turismo porque en Cuba quien hace turismo es el Estado, pero el Estado tiene demasiadas cosas y muchas de las eh, oportunidades que da la República Dominicana, que da Jamaica, que da la Bahama, bueno, una serie de eh, islas caribeñas que también eh, hacen turismo eh, tienen turismo como una actividad económica importante, de, eh, Cuba no puede darlo. De hecho, en un momento dado, cuando las relaciones con Cuba se, se, se hicieron más fluidas, se planteó a crear una línea de turismo de, de, de doble destino. Cuba y República Dominicana al, al mismo tiempo tratando de incrementar la cantidad de turismo en la República Dominicana. Entonces, eh, pienso que él está muy bien colocado en esa posición, además de ser especialista en el tema, pero está muy bien colocado en esa posición, producto de eso eh, que, yo, que yo digo. Eh, bueno, lo, lo, lo otro es el tema de los, yo no conozco al, al de Obras Públicas, ¿cómo que se llama, Fulvio? Deligne Ascensión. Deligne Ascensión. Deligne Ascensión no lo es como de la familia nuestra, porque vivía con mi abuela y mis hermanos. Okay. Eh, viene de abajo. Okay. Siempre se ha dedicado a los estudios uh -huh. y está con un buen récord vitae de trabajo, de estudio. Okay. Y su grandeza es la honestidad. Bien. Es bien, raro bien. un político con la característica de honestidad de Delín. Bueno, magnífico. Su bueno, su Le bueno. auguramos éxito. Sí. Oh, lo, lo, lo otro es la supresión de la OISOE de triste recordación porque incluso en uno de sus baños se suicidó un ingeniero producto de la presión y la depresión del hecho de que para pagarle tenía que dejar una serie de, de un dinero, un dinero que en definitiva él no tenía y que debía eh, buscar, bueno, una serie, una, una, un drama terrible. Pero no solamente eso, el tema de la gran fortuna que se le atribuye al actual senador de San Juan sale de ahí o tiene mucho que ver con esa oficina. Eh, se dijo cuando ocurrió aquella famosa muerte del ingeniero, el suicidio del ingeniero, que para después que tú conseguías una obra, para poder conseguir que te pagaran, tú tenías que dar un porcentaje bastante alto y eso es lo que provoca que los ingenieros que tienen una enorme deuda eh, tengan que lidiar con lo, la, la deuda en sí, el capital como tal y además los intereses de ese capital y cuando van a cobrar, entonces tienen que pagarle a un soquete que no ha puesto, que no ha tirado ni siquiera una, un, tinda, un, un granito de, de, de arena en esa obra y tiene que pagarle unos cuartos para poder cobrar. Lo que quiere decir que esa situación eh, llevó a convertir a esa oficina en una oficina bastante eh, de triste recordación. ¿Qué tema queda por resolver? Bueno, queda por resolver el tema de los empleados. ¿Qué va a pasar con los empleados? Yo pienso que los que están en carrera hay que respetarle la carrera administrativa. Si hay gente ahí en carrera, que se haga lo que dice la carrera, paguen sus prestaciones. El que está por política, que se vaya para su casa. El PLD perdió. Eso es lo que tiene que entender. Entonces, yo pienso que eso no hay que buscar mayores eh, complicaciones. Y si el gobierno debía de hacer ese anuncio, sea ahora o sea el 16, cuando garantizarle a los ingenieros que contrataron por vía de OISOE algún tipo de obra, el pago de, sus, de los que han ganado, de los que han cubicado hasta ese momento, o si alguno ha terminado la obra, garantizarle eso, porque no creo yo que sea halagüeño, prudente, el hecho de que se cierre una institución de tan triste recordación con un expediente triste también al final. No Por le ejemplo. vamos a pagar a nadie o no hay cuarto para pagarle a nadie. Sí. Eso debe de garantizarlo el gobierno. Por ejemplo, para tranquilidad de la mayoría, de, de, de, de esa cantidad de ingenieros sí. que tiene trato con OISOE. Dime, Fulvio. Sí, eso debe de tomarse en cuenta. Claro. Y desde luego confiamos que eso se va a hacer. Mira, aquí en la región nordeste donde hay una oficina de hoy soy, simplemente existe como nombre. Desde ahí no se despacha nada, no se hace nada. Okay. Pero hay alguien cobrando la dirección sí, sí, regional. Sí. Hay, hay okay. una hay una nómina, hay una nómina, pero lamentablemente eh, para cerrar. Van y hacen su gestión a Santo Domingo, algunos que otros. Pero esa es la, la realidad, entonces bajo las condiciones que estamos, esta eh, decisión la saludamos siempre tomando en cuenta a las personas que, que ahí están. Y también saludamos en otras instituciones, como decía ayer ya, descentralizadas, centralizadas, y otros ministerios, que ojalá se puedan adecentar y organizar la administración pública. Bien, ya, ya. Eh, eh, recordar que de aquí de San Francisco de Macorís tuvimos un, un director de la OISOE que lo fue Nani Salazar ah, sí, sí, ¿verdad? Ah, sí, sí, en sí, sí. gobierno de Hipólito Mejía eh, Sí, cabe destacar que en el momento en que Nani Salazar dirigió esta institución hubo obras aquí en San importantes en San Francisco de Macorís como es el pabellón bajo techo de San Martín, San Martín. Sí. la iglesia San Martín eh, también fue. Los edificios del CURNE. Así es. De la el, Curne en ese exactamente. Tiempo. El, la terminación, ¿verdad? Y la ampliación del, de los sí, edificios sí, de, sí, sí. de la UASA aquí en San Francisco. Se hicieron dos que lo hizo durante el gobierno de Leonel y entonces el Nani eh, terminó el, el oncológico co también. Co correcto. Está Exacto. ¿cómo eh, está hoy? Eh, sin embargo, somos de opinión de que esa institución era una duplicidad del Ministerio de Obras Públicas, porque se supone que sea un ministerio que tiene eh, una cantidad importante de empleados trabajando ahí para que se hagan las obras del gobierno. No debe haber una, una, una oficina eh, aparte para supervisar las obras que se supone deben quedar bien hechas en ese ministerio y por eso nosotros saludamos eh, la eliminación de esta institución y motivamos, repito, al presidente electo Luis Abinader que inmediatamente asuma el poder, también elimine otras instituciones eh, que entendemos son de duplicidad y que no son tan importantes, al igual que también la reducción de la nómina de, del sector... Eh, caramba, lo lo, lo eh, del sí, de, de de Ministerio exteriores. de Relaciones Exteriores, sí. que sabemos que hay una nómina bastante abultada. Embajadores, gente, consejeros, eh, vicecónsules eh, consule, eh, consejeros, eh, consejeros, muchísima gente que no hace su función, que no cumple con nada y que gana muchísimos dólares. No, no Rafael, Álvarez, a eso que tú acabas de decir, Álvarez que, que, que están Álvarez. en el país recibiendo un dinero por una función que se está realizando en Suiza, o debiera o estarse realizando Correcto. en Suiza. Correcto. Eh, hubo incluso eh, algunos reportajes que hizo Alicia Ortega de cuando llamaban a, a esas embajadas y preguntaban por las personas que se supone debían estar ahí y le decían, nosotros no conocemos a esa persona. Y es de las prácticas que históricamente se han dado en la República Dominicana para complacer a los compañeros que, del partido, lo colocan en puestos que ellos ni siquiera saben cuál es su función y que nunca cumplen. Pero no sucede solamente en ese ministerio, sucede en la mayoría de ministerios que usted ve, como yo, como yo he dicho aquí, el asistente del asistente del asistente, eh, fulano de tal con que trabaja en San Francisco, que vive en San Francisco de Macorís, pero que tiene un cargo en, en Santo Domingo y que nunca va a la capital, y que si usted busca algún registro, no va a encontrar nada de esa persona. Y es importante que se comience a descentrar la política desde, desde ese punto de vista, de lo que tiene que ver con el tráfico de influencia, el clientelismo y la corrupción. Cuando yo entró, volví a la Procuraduría, eh, interi la interinidad que desarrollé después del caso de Quirinito, me dicen que hay un muchacho de nombre Midanel, que está trabajando sí, allá. yo me sorprendí. Yo dije, pero venga, con Midanel. <ríe> yo me sorprendí. Y comencé a averiguar. No, ese muchacho no viene aquí. Entonces lo vi en la universidad y le digo, mira, o tú vas a la Procuraduría o te cancelo. Me dijo, no, yo no estoy nombrado por... Por aquí yo estoy nombrado allá en la Procuraduría sí. General. Busqué la nómina y efectivamente él estaba nombrado en la Procuraduría General. No iba, no hacía nada. Eh, y yo me tranquilicé porque no estaba en mi Procuraduría. Pero en mi procuraduría, en mi procuraduría nadie va a brillar, ni a sentarse, a coger fresco y a ganar un sueldo. Mira, tiene que trabajar. Aunque sea levantar una, u, u, un zafacón y votarlo. Pero no. Entonces me olvidé de eso. Él siguió, ¿verdad? Para mi mayor sorpresa... De ese a, a, a propósito de que tú hablas de mi Daniel, sí. que somos amigos de muchísimo tiempo, pero me sorprende. Sí, sí, cosa, es un yo buen muchacho, la, pero... Yo, sí, porque una cosa no tiene que ver con no, la No, otra. absolutamente. Cuando yo recibí la información de mi Daniel, que me dicen que es el, el enlace entre la fiscalía de, de, de aquí, de, de Duarte, y el procurador, yo digo, pero ven acá, ¿cómo que es el enlace? Pero ¿y para qué está el fiscal, para qué está el procurador de aquí, que se supone que son los enlaces con la, con la, con la procuraduría? Me dicen que sí. Bueno, pues, pues el joven tenía un, un cargo importante ahí que era como una especie de representante del procurador aquí en San Francisco de Macorís. Pero en teoría solamente. En teoría, sí, sí, en no, teoría. No, no, eh, y son de las cosas que hay que un eliminar, que, un... que lamentablemente se da por el clientelismo político Porque los políticos necesitan demasiada gente Yo lo hablaba aquí el otro día De que mientras los partidos políticos necesiten tanta gente Para poder ganar y tantos cuartos Lamentablemente Esa carga la tienen que pagar En el gobierno y por tanto Vienen ese tipo de situación Un error que cometió una persona buena Servicial, pero le ofrecen eso Y bueno, de alguna manera bueno eh, eh, Pero realmente A mí me lo ofrecen tiene, y yo no lo acepto tiene, o sea. Él tiene muchas prendas como ser humano, como individuo, que hay que valorar independientemente de esa situación. Mira, Amado, bueno, si, eh, no, es ciertamente, si aquí se hace una revisión de las instituciones, hay que, hay que mira, hacerlo. son mucha la gente, es mucha la gente que está eh, eh, en puestos, que está nombrada, eh, es, pero hay que ver, sencillo, algo aquí en San Francisco de Macorís, eh, cuando veíamos la nómina del, del Ministerio de la Juventud, que otra de las instituciones que tú te preguntas, aparte de conseguir, de dar becas a, a, a algunos estudiantes, ¿qué más hace el Ministerio de la Juventud? ¿Y qué tanto le cuesta al Estado este ministerio con el nivel de impacto que tiene en la juventud? O sea, cuando tú sopesas esas cosas, tú dices, bueno, pero ¿vale que esté o lo eliminamos? Carolina. Pero la pregunta es, si el Ministerio de la Juventud lo que debe beca, ¿para qué está el Ministerio de Educación Superior el y de Educación, la MESIT, O sea, es que no tiene sentido de que, fíjense ahí como es una duplicidad, porque se supone que esa parte le corresponde a la MESID y la hace el Ministerio de la y Juventud. Y lo bonito es, Yerjan, que tú le preguntas a los jóvenes... Ni saben quién es el ministro, ni quién es la, la ministra, no, cuando han, cuando han sido ministros. Y la ministra, para no solamente limitarlo a la gestión de, de la actual ministra, o sea, no hay una conexión real con ese ministerio que representa a los jóvenes, con los muchachos de los sectores, de los barrios. De lo que se supone que debería de ser un ministerio que estuviera creando impacto real en los jóvenes de Esto, nuestro país. Mira Carolina, no lo bueno, lo que llevas en el Premio de la Juventud. Mira que Carolina, bien lo pudiera hacer la presidencia de manera directa. Yo participé en el Premio de la Juventud del 2000 y 2001. En los dos años consecutivos fui eh, galardonado con el Premio de la Juventud en ese momento en la renglón de desarrollo rural. 2004. 2000 y en el 2001. Sí, todavía estaba dentro del rango ah, okay. de los jóvenes Sí, hace entonces, 20 años Entonces sí, 20 años. Eh, Esa institución, ese ministerio Tenía dieta, más o menos, eh, ¿Sí? Ha dejado de lado no La prioridad de la integración de los jóvenes Y se ha politizado tanto, tanto, tanto Que la nómina que tiene Que no es muy abultada son seiscientos y pico de millones de pesos sí, Eso se va todo en nómina No queda prácticamente nada Para incentivar a los jóvenes Reorientarlo eh, El papel que debe de, ju de, de jugar de, de reorientar a los jóvenes dominicanos Simplemente no lo está haciendo Entonces ahí hay que hacer una revolución total Otra institución, Fulvio, Inéspre Ay, Tú te pones néspre. a preguntar ¿Cuál es el papel real de Inés? ¿Cómo fue concebido? ¿Y qué está haciendo en la actualidad? Inés Eso se pre... concibió durante el gobierno sí, del doctor fue, fue concebido. Con, la con una finalidad y objetivo. Pero sí, pero para el... estabilización de precios Exacto. en la, actual... la materia de los productos agrícolas, sí. para proteger tanto al productor como al consumidor. Entonces, en la actualidad. Pero tenemos ProConsumidor, tenemos una serie de cosas que también Inés pre... Eh, no, no, no Pero tiene por qué vamos, ser no, no vamos a ir Mira, a San Francisco, Inés. Si, si tú tienes, por ejemplo, una distorsión en los precios Y el Estado tiene que asumir para proteger la seguridad alimentaria Y, pro y proteger al productor Ahí están los planes sociales del gobierno Y por esa vía se puede canalizar Ahora mismo Qué está haciendo Inéspre? está cerrado prácticamente y en todo un lo que hay ahí, este. todo lo que hay ahí es consumo. En de un político. Es consumo. La nómina, de es, un general, lo que llega ahí es para nómina. No hay otro es fuerte. objetivo ahí. Es fuerte. Bien, tenemos una llamada. Buenos días. Buen día. Hola, mis queridos panelistas. ¿Cómo están? Buen trabajo, hace usted. Gracias. Con relación a la ministeriosa de la juventud, cuando a un candidato que salió electo aquí en la pasada de los eh, eh, alcaldes este que ofreció ayudas para los jóvenes por ejemplo hacer ejercicio en los parques yo fui allá a, a la cuestión esa ese ministerio de la juventud que me dieron fue un papelito de beca por ejemplo yo andaba buscando como ayuda para los jóvenes en los parques, en los baños y eso fue lo que me dieron un simple papelito así que Vamos a trabajar juntos, que la pasen bien. Pero ah, dónde? usted fue juventud, al, al, al Departamento de la, de la Juventud la, del Ayuntamiento, ¿o sí, no? Yo, ofreció, sí, yo también fui allá y no un gordo que hay allá, no, nada de ayuda, o sea que eso no funciona no, ni en es el es Ayuntamiento en ni en ningún lado, así es que trabajar. Bueno, gracias La OISO tiene 481 empleados Y un presupuesto de 8600 millones de, de, pesos. de pesos En nómina nada más son 20 millones de eso Mensual Ahí se van a economizar unos chelitos Porque sí. cuando se suprima el resto del año Ese dinero puede utilizarse en otra cosa claro. Lo que resta por cumplir 8, mil millones Tenemos muchos pesos. amigos que nos eso escriben, es Amado a son, de la, la de. son las 744 Sí, nos están escribiendo. Ok, ah, okay. Vamos, sí, a, sí. vamos a recibirlo y luego hablamos qué va a pasar en unos Bien, minutos. pues entonces vamos a iniciar con Fior del sector Hermanas Mirabal que nos manda este príncipe para que le feliciten su nieto Leander Vélez cumple cuatro años pero mira la otra, pongan la otra foto con las gafas no, no, no, no. qué agentamiento felicidades Dios lo, Dios lo bendiga, Dios sí. lo bendiga. Marielis Jiménez nos saluda, buenos días Marielis. Yolanda de Pizacostura nos manda esta postal de buenos días. Felicidades Yolanda. Celeste Núñez dice, muy buenos días para ese distinguido equipo de comunicadores. Fulvio, si está a tu alcance, quiere que disponga de su intervención y gestione de una recogida de basura que se está convirtiendo en un pequeño vertedero que se encuentra en la calle Capotillo, en el Liceo Manuel María Castillo y la Escuela LARPE. Ahí está Fulvio. Tenemos a Jenny Pimentel. ¿Tenemos una llamadita? Sí. Pues bien, leemos este último. Buenos días. Que el Señor lo bendiga a todos. Yo quiero saber la opinión de ustedes sobre el proceso de la magistrada Aleida. Eh, me gustaría saber su opinión. Bien, eh, vamos a recibir la llamada. Luego le explicamos al caballero. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buen Gracias. día. Gracias. Quiero felicitarlo a ustedes por el programa informativo, porque uno se orienta y, y, y se educa con las informaciones de, de ustedes. Mira, eh, yo le estoy llamando, es Roberto Hernández que le habla, porque ahorita ustedes estaban tratando el tema de la de los jóvenes que estaban nombrados y la cantidad y que no daban un golpe. Aquí tenemos un equipo de jóvenes, que lo manejaba o lo está manejando todavía el senador Amica Romero. que Hay dos de ellos que son comunicadores. Ganaron un salario sin justificación porque lo que andaban era atrás de Amica. Pero, óyeme, cobrando, cobrando dinero de 30 y 40 mil pesos. ¿Quiénes son? Entonces, ¿Quiénes son? Puede... Eso, no, yo te voy a mencionar dos. Okay. Bueno, dos comunicadores. Días. Jonathan Suárez, Uh -huh. este muchacho Wilson no me recuerdo el apellido pero ahí está también eh, Julito Mena que lo que le hicieron fue mucho daño al senador tú me entiendes pero él tiene sus equipos ahí cobrando y a dónde están asignados, a qué institución pero, eh, que tengan feliz días es eh, bueno que usted lo diga eso de, de qué institución está no, está preguntando bueno. por qué institución Bueno, la a, <tose> a la no amigo... puede cuánto ganan si no saben qué institución está, porque eh, eso es la nómina que está. Exacto. <risa> bueno, bueno amigo que, está. Que, al amigo que preguntó... Pero yo le puedo seguir su información breve. Ok. Al amigo que preguntó, amigo o amiga, no sé qué, preguntó sobre el caso de la magistrada Leida, miren lo que pasa. Una cosa es el caso penal que se puede seguir en contra de quien se fugó, aparentemente se fugó, que eso es lo que se entiende. Y otra cosa es el hecho de que se esté llevando un asunto disciplinario en contra de un funcionario que actuó supuestamente irregularmente o de manera irregular. Eh, el caso que se le llevó a Leira fue disciplinario. Es decir, se estaba determinando si ella cometió de manera exprofeso, realizó de manera exprofeso algún acto que pudiera ser deslenable, contrario a sus funciones como juez. Y eso era lo que se estaba conociendo en el disciplinario. ¿Qué pasa? A ella eh, se, el tiempo se pasó, no hicieron nada, por una actitud totalmente negligente, igual que la que ha asumido la Procuraduría de Yanalán Rodríguez, con el Procurador Felipe Retitullo. Eh, que yo vine a sustituirlo interinamente por tres meses Y me metí un año en la Procuraduría Y si no me voy huyendo, todavía estuviera ahí Entonces, eso es lo que pasa Lo que quiere decir que el caso de ella Hubo una perención de la instancia Es decir, el tiempo pasó Y la ley dice que a partir de cierto tiempo Sin mover una, un, un proceso Eso perime, desaparece, se extingue totalmente Alguien me dijo que el inspector general del, de la de la Suprema Corte de Justicia, había recurrido en apelación esa decisión, no entiendo, porque él, él es parte del consejo que decidió la perención del caso y entonces está, está apelando, como que no sé, pero me dijeron eso, no sé si le da la información, dime. Le preguntan al amigo que llamó, eh, a Roberto Hernández, que le pregunte a usted, Roberto, que usted hace como asesor o inspector de la presidencia? Llámenos Va, Mira, son las 7 Ahí está, Roberto, sí, Roberto. 49. Yo, yo voy a buscar esa nómina Roberto Yo eh, voy a investigar a dónde que están. Inspector a usted, Roberto, también Inspector sí. de la presidencia oh, Eso, eh, todo el tiempo Eso ha sido una botella Sí todo el Desde que Yo tengo una amiga títulos. Que está en Nueva York Mandando fuego y, y hablando de corrupción Y era inspectora Del gobierno de Hipólito Mejía Amiga mía esa. Doble moral. Mi hermana no, Doble moral. Dalo ahí, déjalo ahí. ahí? Yo pues quiero mucho esa ex ah, No, pero yo no lo voy a mencionar porque es mi amiga y ya, además, está fuera de eso.